Nana Triste es la última canción del EP porque yo siento que, bueno, ha sido el primer, el primer single, yo sentía que tenía que ser el primer single porque es la canción que a nivel producción y a nivel como de, de concepto es la más sencilla, la más simple, o sea, es como algo súper directo, en plan como un tú a tú, por decirlo así. Y yo sentía que lo primero que tenía que ver la gente de mí era algo lo más desnudo posible, en plan lo más sincero, en plan como si me, tomo, me siento a tomar un café con cualquier persona que vaya a escuchar la canción, básicamente, o sea, como algo que todo el mundo pueda entender, ¿sabes?, porque es, o sea, únicamente es una guitarra, dos voces y detalles de producción, pero mínimo, y a, y a mí lo que me gusta de la canción precisamente es cantarla en directo y como el, el eso, o sea, es como el directo lo que me gusta de la canción, o sea, no sé, yo sentía que tenía que ser la primera, y, y así ha sido. Y bueno, luego es como la que cierra otra vez un poco el círculo, en plan la, la, la he puesto la última del, del EP como para recordar también de dónde viene todo, ¿sabes? Porque al final todo, todos los mensajes tienen como mucha coherencia entre sí porque son como todos sentimientos y vivencias que yo he tenido al salir de, del programa durante estos, durante estos meses. Y ha sido como una cosa muy naif, como muy inocente. Yo en ningún momento he pensado en lo que tenía que hacer, sino simplemente es como que me han salido las cosas como me han salido. Y al final viéndolas como desde fuera, es como que para mí todo tiene mucho sentido. Yo así lo siento, entonces con eso estoy, estoy contenta. Y Nana Triste, ponerla al final, eh, me parece como volver un poco también al, al como hacer un poco así. Y Nana Triste es una canción que es con, con Guitarrica de la Fuente, con, con Álvaro la Fuente. Y ha sido, o sea, trabajar con él y componer esa canción con él, para mí ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida. O sea, porque... Eh, Álvaro tiene una sensibilidad y, un, y una manera de hacer música y de sentir la música y de vivir la música que yo he visto en, en poca gente, o sea, es un tío al que le da igual absolutamente todo, o sea, escucha música para nada mainstream, o sea, viene como de, de un mundo súper alejado que es como que te hace querer acercarte y, y entender. ¿Sabes? Como su existencia. Es una cosa para mí muy fuerte, en plan, el fenómeno guitarrica de la fuente, ¿no? Y que de hecho es raro porque, o sea, es un género, bueno, es un tipo de música que yo no habituo a, O sea, habitualmente yo no escuchaba para nada, pero fue como escucharlo y me enamoré totalmente de, de lo que hacía. Y entonces, eso, o sea, básicamente le, le dije, eh, hola, <risa> me encantaría hacer una canción contigo. Y pues al final resultó ser Nana Triste. Yo empecé a componerla... Eh, luego nos juntamos y él compuso eh, conmigo el estribillo, hizo los cambios de ritmo, o sea, es como que mucha parte de la magia que hay en la canción es gracias a él, entonces estoy eternamente agradecida porque Nana Triste para mí también es como que la tengo aquí, ¿sabes? Y, y siempre será como la primera y no sé, que, que, que es brutal, es súper especial para mí.